Hola gente ¿cómo están? Estamos acá un nuevo video para este canal. En esta ocasión hablaré sobre la segunda temporada, el capítulo 1 al, al 7 de Marvel Spider-Man, la saga de Venom. La que saga creo que son dos capítulos, pero el resto es todo relleno, así de, bueno, así de una empiezo a volver. La segunda temporada el primer capítulo Star Peter Park está de vacaciones con su amigo Miles en la playa. Yo se va a un concurso de comer pancho bajándolo con agua, pero Peter ve que el dinero del premio ha sido robado. Y así era nada más menos que la gata negra. Que con su cae otra vez el mismo hechizo de la mala suerte Igual cuando la persigue ella, bueno, cae en muchas trampas Hasta que la alcanza y logra vencerla haciendo que ella se mida haciendo que ella mide su reflejo y haciendo que la mala suerte le pegue a ella Y le cae una tonelada, una tonelada de arena y así Spike me recupera el dinero y el dinero del premio de las salchichas, ahí viene quien lo gana, Sí, más modales, el negrito año. Este episodio está dividido en cuatro partes, la segunda parte es cuando Peter está con la tía May, vino un partido de béisbol, pero justo ahí hay una historia adentro del campo y va a averiguar, y nada más que Tinker, tiene un corte medio agrado, pero pues Spiderman lo derrota con las sete después vuelve al partido de béisbol y ya, ya está todo tranquilo, después otro día Spiderman va a un concierto, pero este el cantante este se había sido secuestrado por nada más y nada menos que Hammerhead, Agredió el concierto solamente a su hijo, el gordito este, Spalma Llega ahí y, y, converse, y derrota a Hammerhead y convence al... El pibe está re caliente con spider Tamp Tampoco va con él, pero el, el famoso cantante dice que no lo haga. Y dijo, si vos querés, podés sacarte una selfie conmigo. Porque si famoso así, tenés eh, muchos followers y seguidores en Instagram. Y el pibe acepta. Y se saca de hecho esa selfie. Y bueno, Peter llega al concierto, pero muy tarde, así que se queda afuera a escucharnos. Y escuchamos que el cantante agradeció a Spiderman de, de spider -Man haberlo rescatado. Y Peter quedó re contento. Día siguiente, en un, en un campamento están Peter, Mice, Wendy y Angel. En un bosque, en una fogata y... Y está pensando que ya falta poco días para que empiece eh, las clases de vuelta se van a dormir y de repente aparece, oh. aparece otro personaje que no sé qué es este una especie de chico Wu. spiderman va y habla con él le había robado eh, la pertenencia a los pibes dice que lo devuelva y que no tiene que ser malo o sea se vuelve para el bien y bueno este este decía ser bien o no sé qué pero bueno se va y este no aparece más y listo el tiene como recuerdo la foto que se acaba de las vacaciones y se vuelve otra vez y se prepara para el siguiente año escolar volviendo a la escuela hoy son tras terminar la vacación spider Spiderman, se, se da cuenta de que su trabajo de, de conserje no alcanza mucho para pagar esa escuela multimillonaria, así que buscará un trabajo. Pero su rutina de ser superior no le impide conseguir ese objetivo. Pero ocurrió un milagro. Justo el periódico o, o señal de televisión de Daily View busca de Libio, de, de Spiderman. Y el que dirige no hay nada más ni nada menos que J.J. J. James Ah sí, y acá aparece por primera vez en esta serie de hace mucho tiempo que no apareció Sí, al fin, Eddie Brock Aunque acá todavía no habla nada, nunca nada. Está con la cámara esa retro y la grabación nuevamente le sale mal Y bueno, Spiderman con el droncito este Que tiene una cámara, logra filmar todas sus aventuras y peleas con los villanos Así mostrarse a su jefe y obtenerlas por dinero A ah, Peter le va muy bien eso y obviamente le quita el empleo a Eddie Brock No, el cual este se re molesta y se va enojado y termina el primer capítulo, después pasamos al siguiente Estaban todos re tranquilos, la escuela aparece El loco, que dice, a, dice al director Este que que le dio una segunda oportunidad Que va a ser bueno, y bueno, vuelve a ser el Maestro, con los tentáculos y todo Después de la noche, uno misterioso, eh, ladrones Se han robado una tecnología esta, que no sé qué es y Los ladrones no es nada menos que Silver Sable y con sus amigos que se este negro que lo hace a escudo, el luminoso, el que dispara y el puma. Pues viene el doctor a ayudar a Spiderman y bueno pelea. Después se quiere escapar y derrota a todos ellos. Si sí, se quiere escapar, pero despuja el helicóptero haciendo que ya se cayó. Pero con las cosas de la daña, bueno, la salva y ya así lo lleva a la policía. Y todos quedan presos. Y la máquina esa iban a robar. Esta era para cuidar a todos los que han sido convertidos en monstruo animales. Así como al de 6 y seis le inyecta este y se cura. Y todo terminó bien. Ahora pasamos al capítulo 3. Y con Spiderman, con el dron. Mientras John está en la televisión eh, diciendo que Spiderman es una amenaza Lo que me hace pensar qué opina del otro No mencionó al otro hombre aña que hay dos, ¿eh? Parece que hay dos hombre aña solo dice de uno más. ¿no? Don <ríe> Spiderman con su dron que tiene la cámara se va a filmar Y justo había un, un robo en un banco y, y Spiderman sospecha que, bueno, otro Octavius se ha vuelto malo de nuevo Y va a seguir, pero ese no es Otto Octavius Es una, una chica con brazos mecánicos diferentes al de Dr. Otto Y lo ataca al hombre aña. Y se va Pitar a ver a Coma y sobre que hay una nueva doctor Otto justo ahí de salón estaba Otto Octavio siendo interrogado por un policía Y le muestra una foto a ver si reconoce a esta chica Y él sí la reconoce Dice que se llama tal Carolina Trainer Y Octavio dijo que estaba con ella en la misma celda cuando él estaba preso Y esta doctor Otto pues había robado unos cristales que no sabes para qué Y bueno Spiderman va a detenerla y ahí tiene pedo Ella y también el grupo salvaje del capítulo anterior Habían trabajado para un villano que Spiderman lo tenía confiado después va a ser lugar y están todos sus amigos eh, puestos en una máquina conectada a la cabeza no sé qué descubre que el enemigo no es nada más y nada menos que 8 y con la máquina que esa ya no necesita los brazos ya puede flotar y controla todo en lo tecnológico en lo metálico o lo que sea y lo revolviendo todo, ella necesita ya a la chica Octopus, si yo lo deja a un lado Lo cual ella se recalienta y se une a Spima para derrotar a Octopus Junto a derrotar a Octopus y destruye la máquina esa volando a la mierda Salvando a los pibes a mi espima, que no sé cómo es más morales, es que eso no me daña No, no se puede salvar si tiene sentido de acnido, no importa Ello, Y de, salvando a sus amigos y dejando a Octavio en coma 4 Derrotan al malo, la piba deja de ser Lady Octopus ya reunidos todos ven a bueno, Octavio yendo al hospital y después limpian todo el desastre que ha causado y, bueno, y misteriosamente los brazos de Octopus se activan. Y bueno, en el capítulo 4 aparece como estos acróbatas en traje de blanco haciendo ah, si clases en el cielo y bueno, robando la, y robando la atención de Spider-Man y dejando nuevamente a una daña en ridículo. Pero lo que no sabe es que estos, aparte de esas también son ladrones. Roban tecnología a todo el mundo. Y más roban tecnología del de caliente Se pone el traje y va hacia ellos. Y esto le dice esto, ¿por qué roban toda mi tanta tecnología y también roban mis trajes? Digo que no, queremos ser como usted porque somos admiradores tuyos. Queremos que sea nuestro día, dice. Ah bueno, me parece piola Así que bueno, acaban con Spider. Y bueno, así se unen todo y acaban con el hombre año. Yo no contaba que el hombre aña tenía a su amigo de siempre. Apareció por fin el último Spider en esta temporada. Y así derrotan todos los Witters. A todos los Witters y a mi mismo wii Después pasamos a caminar capítulo 5 donde está están paseando ven en la pantalla, en pantalla de un edificio que está yo aquí elogiando los vengadores está el capi hall Iron Man eh, Capitán Marvel y Miss Marvel Esto no importa más que Miss Marvel que es la protagonista Pero me parece que investiga algo mal Va a esa escuela donde es de Miss Marvel y juntas en equipo Y ven que este equipo de esta mujer Y tenía atrapado a los vengadores Y no estuvo gigante Y convirtiendo a estos pibes Que tienen poderes Algo similar a Hall Pero bueno, derrota a todos Y bueno, les salen los vengadores Y bueno, todos tienen una selfie Y termina este episodio de relleno Bueno, nos a lo que más le importa Venus bueno, además está peleando con un noviano El escalabajo buen diseño pero lástima que tienen las alas estas del Wither que no me gusta mucho hubiera diseñado otro tipo de alas, no sé bueno, ya está, está filmando Eddie Brock la gente lo empuja y bueno, la filmación queda medio mal y ahora sí, Eddie Brock tiene diálogos le manda la filmación a su jefe y yo a Jameson pero a este no le gusta cómo se ve y Peter también había filmado suyo de que lo cual Brock se ve caliente le pregunta cómo tiene estas imágenes de dos de la a que a él le cuesta tanto, Ella dice que es de buena suerte, lo cual le molesta mucho que a Peter la va mejor en el le y se va muy molesto de ahí, lo cual él descubre que, que un espécimen extraordinario, el B-252, estaba encerrado en un laboratorio 6 un laboratorio eso de ahí, y bueno Brock va a investigar, se infiltra ahí y ve al simbionte que está ahí y lo toma fotos, pero el simbionte parece que se quiere salir del frasco y bueno rompe y se apodera del único que estaba ahí, Brock casualidad, forzada, pero efectiva, ya que al fin Eddie Brock es Venom. Y, y parece que esta vez el simbionte sigue contó a su huésped quien en realidad es el hombre daño. La llegada de Venom dice que quiere vengarse del parque así que el simbionte le transfirió la memoria a Brock. Algo que no hizo con Flash en la primera temporada, creo. Mientras tanto Spider-Man y Mike se están repartiendo volante avisando que hay una fiesta en la casa de Peter y Venom toma uno y en la fiesta es eh, van todos sus compañeros y amigos de Peter Parker y esa fue el pedo de, re, de Partido Volante que si no hubiera sido cualquiera iba a tu casa hubiera sido mejor usar WhatsApp ¿no? o algo así y bueno la fiesta es súper aburrida porque bailan eh, de forma robótica sin música y Juan ajedrez Vaya fiesta. Bueno, pero la fiesta se caga cuando justo Peter va a su pieza y justo aparece Eddie Brock, viendo la foto de Peter que está con sus tíos. Y Eddie Brock se recalienta porque Eddie Brock no tiene nada y Peter lo tiene todo, amigos, familia y trabajo, el cual se recalienta aún más. Peter le quise reaje a su casa, pero Eddie Brock se convierte ahora en Ben. Spider-Man! Cuando tiene Spider-Man a un lado y bueno, tiene un enfrentamiento así. Y así empieza la primera pelea. Spider-Man vs. Venom. A todo esto Miles estaba en la fiesta pero justo en la ventana a Peter siendo presidido por Venom. Y, se, y decide ir a ayudarlo. Y ellos dos pelea con Venom. Me parece que Miles es, es derrotado por Venom varias veces. Y no sé por qué porque Miles tiene sentido darnido. Creo que solo a Peter normal que daña sentido de y no a Miles Morales. Yo estaba re confuso. Total, lograron una aturdida a Venom y este se escapa. Luego Spy y Miles van al departamento de Eddie para ver si hay una pista. Y justo lo que dicen en la un, un video o también una transmisión en vivo donde Venom está secuestrando a todos está secuestrando al maestro este después Venom se decide secuestrar a todos los familiares a ese amigo cercano de Peter Parker y la amenaza venom a que vaya a tal dirección que se el los S donde tiene atado a todos ellos si no si no viene si no viene bueno que se puede esperar Cuando después se va para allá se decide liberarlos libera todo menos y justo iba a liberar a JJ pero Venom la agarra y así tiene una segunda pelea Spidey venció a Ben, pero Ben se despierta y lo agarra ahora a y él se enmascara enfrente de Jason como ya pasó antes. Jason se me enoja, pero y Spider-Man está muy acordada ahora. Pero tranquilo se rejuvenga de una manera bruta y medio ridícula. Aparece el último Spiderman disfrazado, obviamente el Spiderman man ¿no? original. Y Jason ya, ya percata de que este Spiderman y Peter Parker está disfrazado. ¿no? Pero como puede pensar esto, no tiene sentido bomón. No vio que Peter Parker con el traje de Spider-Man haciendo acrobacias, saltos. Y hasta sin máscara salta enfrente de él. Dios. Y bueno, ven no lo persigue a los dos. Pues le llevan a ese salón acá. Lo llevan a esa cancha de basquetbol Y volaron. Sonica hace arma hace derribar a Venom Lo hace temblar con ruidos sónicos. Lo sigue derritándose aún más Y comienza a dejarse de su huésped Pero el eh, Bro dice que no, que no se aleje si no se aleje, él no quiere estar sol. Y bueno, el simbiote se va a venir con Brock Pero ya está, pero ya está totalmente inconsciente en la reacción Y así derrotan a Venom lo llevan cana y, y a veces lo quitan el simbiote Y bueno, ya Spine y se están bailando Así que mira, estaba bailando de forma robó, no sé por qué No se terminó así los capítulos de Venom Y en mi opinión, este Venom Me gustó mucho que él, obviamente que la de Ultimate Spider-Man, y más que la versión de Tom Harley. así que muy, muy buenos capítulos de cada Spider-Man, hicieron algo bien y sí, bueno nada más que decir, al se fin pusieron a el como bueno ojalá que en alguna temporada pongan a Crypto Casey y como carlos que no cometa la misma cagada que hizo Disney con Ultimate spider -Man. si te gustó el video puedes darle un me gusta, compartirlo, suscribirte y eh, mis sí, en redes sociales, todo en Instagram o en Twitter, no sé también son cosas y te ganas de poder gana, pasar en mi canal secundario que también son videos cortos pero bueno y puedo tener, y también poder subir otras cosas como si se me borra de este canal y bueno eso es todo yo soy yo soy Jimmy hasta luego siguen acá que bien, yo estaba con mi celular y justo en, en YouTube me llegó una notificación Yo un video hace tres meses, no sé por qué. Queda un fragmento del de primer capítulo de la segunda temporada de Marvel Spiderman, pero esta vez en latino. Y bueno, quería ver cómo es el doblaje, ya que no ya que no veo mucho, solo tengo los capítulos en inglés. Y bueno, lo veo y brevemente, y bueno, entra a ver y veo brevemente que la voz de Spike la ha cambiado. Black Cat, tengo una larga lista de pendientes y tú debes tener, no sé, estambre para jugar. Y puedo adivinar a ustedes cuáles, ¿no? Debo actuar con sensatez y cancelar la misión. ¡Ah! Sí, tal vez otro día. No.